Carmela Bárbaro se mostró indignadísima, además de echarme se y cana. El 2018 no terminó de la mejor manera para Carmela Bárbaro y Luis Bremer, los panelistas del diario de Mariana fueron despedidos del ciclo televisivo y la salida de los periodistas generó gran polémica en el mundo periodístico. Hubo versiones divididas y la productora del ciclo del 13 no se hizo cargo del despido de los periodistas y culpó a los despedidos por falta de acuerdos para renovar el contrato. Tras la repercusión y las noticias que se publicaron sobre el tema, una de las protagonistas salió al cruce y aclaró la situación. Desde Mandarina desmintieron haber echado a los periodistas e informaron que ellos ni siquiera quisieron negociar la renovación de sus contratos, publicó el medio Éxito Oina. Luego, Carmela contestó la publicación del diario y aclaró, es falso. Pongan la fuente. Además de echarme se dedican a mentir. Una vergüenza. Háganse cargo, respondió la expanelista. Me echaron. Me dijeron que me querían para el año que viene. Y después que querían mi salida del programa. Bastante claro. Si no no estaría 31 primero al aire ¿no? Fue otro de los filósofos tweets que lanzó ella y generó el accionar de los usuarios, quienes se mostraron sorprendidos ante el inesperado despido de la panelista. Dicen que no me senté a negociar y que no respondí la segunda oferta, fue la contestación de la famosa al comentario que publicó una cibernauta, algo me perdí y supongo que tiene que ver con lo laboral, fuerte lo que sea, fue el mensaje que escribió un usuario de la red social del pajarito. A pesar de las polémicas y las múltiples versiones sobre el tema. Lo cierto es que los panelistas se quedaron sin trabajo, y por ahora, deben esperar la respuesta de la productora manarina. Por otra parte, Bremer también habló del conflicto, respaldó los dichos de su colega y negó las versiones de la productora, quienes aseguraron que los periodistas tuvieron una primera etapa de negociación, monetaria, a la cual ninguno de los dos respondió. Luego, hubo una segunda propuesta. En esta instancia, el único que respondió fue Luis Bremer y su respuesta fue un no. El 2018 no terminó de la mejor manera para Carmela Bárbaro y Luis Bremer.